día de hoy que es viernes el 17 de enero del año 2020. Corriendo nosotros volando. al principio del programa decíamos que íbamos a hacer un programa live, desconectado hasta que podamos, ¿verdad? De esos temas que diariamente pues tratamos y que muchas veces la gente pues, ¿verdad? Hay que desintoxicar un poquito. Pues así hicimos nosotros hacer el programa en el día de hoy. Quisiéramos en este momento pues recibir a una gran amiga, hermana, Comunicadora, parte importante de este espacio, desde que iniciamos este proyecto. Así que está con nosotros en la República Dominicana y específicamente aquí en Macorís nuestra querida amiga Yaniris Holguín. Hermana, bienvenida a su país y a San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias doctor. Pues, Sabes que ella no se le extraña porque ella siempre está todos los días en, en, sí. en, la, en, la, en, la, en la vista. <risa> Como presente. ¿verdad? Sí, sí, presente. <risa> pues te decía que muchísimas gracias por la invitación y yo feliz. Y si sí, de regreso aquí en la tierra, cuyendo un calorcito eh, y no puedo dejar de pasar por acá, por mi casa, Telenor, y por supuesto, Contacto Diario. Eh, aparte, acá vamos a estar en otros programas por el desarrollo de un media tours que estamos haciendo con el fin de promocionar nuestro bebé más reciente, que es el programa Radio Ritmo, New York Radio, en la ciudad de New York, para que la gente de acá conozca un poco más de nuestro espacio. Que bueno, Yaniri, cuéntanos un poquito sobre este proyecto que ha ido calando, ¿verdad? Y que Sí, se ha ido, y, sí, se y, ha ido identificando el, el, la eh, con este proyecto, Ritmo New York Radio. Sí, sí, Ritmo New York Radio es um, un programa que yo tenía eh, en proyecto hace unos seis años, pero estaba esperando como el medio perfecto, como el, la, la circunstancia ideal. Y efectivamente surge poncheslatino.com, donde nos ofrece una forma de hacer radio, eh, radio dinámica, radio visual, la radio del momento, estilo de los foques, cachilla.com, donde nos escucha la gente y también nos ve. Entonces yo dije, bueno, ya es hora de desempacar, ¿verdad? Mm. Hemos esperado mucho. Tenía ya casi ocho años viviendo en la ciudad de New York. Y solo estaba haciendo animación de evento y maestría de ceremonia. Entonces dije, bueno, es el momento. Eh, ritmo New York Radio, como su nombre dice, es el ritmo, lo cosmopolitan de New York, el movimiento. Hablamos de música, espectáculo, invitados especiales, tanto de acá como de allá. Pero es una especie de revista radial. Sí, yo siempre soy de este tipo de productora que mm. me gustan las revistas, porque las revistas te dejan ser, te dejan dar oportunidades. Las revistas, tanto radial como televisiva, permiten que tú puedas hacer noticias. No hay monotema, no son monopemas. No te proyectos no que, que tú o sea. hoy día está, que han logrado materializar en la Ciudad de Nueva York, eh, lo llevaste desde aquí, concebido. O sea, ya lo ha, lo ha logrado materializar ya en Nueva York. ¿Podemos sí. decir que es así? Sí, eso es como una retrospectiva de variedades del domingo. Correcto, un sí. programa que fue premium. Bueno, los millennials quizá no conocen eh, variedades del domingo, pero mucha gente sí conoce. Ya solo ellos no saben de variedades del domingo. Nosotros marcamos tendencia en la televisión Franco Macorizana, en Telenor, fuimos programa del año por seis años, programa de la semana, premiado por la gran gala Franco Macorizana, y era un programa que nos íbamos delante de los tiempos, nuestra escenografía, nuestra producción, nuestro concepto, iba cuatro y cinco años luces. Entonces, eh, llevarnos yo siempre me quedé con este cariño de Variedades del Domingo, con un proyecto... Ay, que culminó su ciclo. Claro, y fue cuando como yo todo dije, en la como yo dije, me voy, cambio, uh -huh. ya vienen otros talentos, vienen otras cosas. Decidí pues eh, irme a Estados Unidos. Pero mi, mi, mi producción de variedades de domingo nunca ha muerto. Yo siempre la tengo allí. Yo soy una chica lo, lo, que me gusta, lo, la lo musica, me gusta la música, el espectáculo, la moda, las noticias. Y soy una comunicadora que me gusta siempre estar informada. Daniel, el, el, el apoyo allá, allá en ese ambiente, ¿cómo se percibe? ¿Realmente ha, ha logrado tener el apoyo en todo el sentido de la palabra? Para ir se, continuar desarrollando y materializando este proyecto. Mira, yo siempre confío en mi apoyo. Mi apoyo es 100% personal. Primero yo tengo que... Yo me capitalicé para, para Ritmo yo Radio. O sea, te uh -huh. tiene que tener un soporte. Claro. no en claro. serio? ¿sí? Sí, sí, sí. Tú no tienes sabe. que capitalizarte. Eh, sí, sí. Entonces ahí sale la... Crearte la plataforma... Exacto. Entonces no me desespero sí. que entran si entrando, que sientas que si tú te anuncias no, tranquilo. No hay problema. Sí, no hay problema. No, no. Estamos bien. Gracias a Dios. Es un en personal. ese sentido es un proyecto personal, pero el apoyo, el posesionamiento, que es la palabra eh, que yo le pondría, te lo ganas tú. Uh -huh. Cuando la gente ve que tú, que tú produces con cierta calidad, cuando la gente ve que tú produces con, con un concepto, con una dinámica, entonces sí, está bien, estamos tranquilos, una aceptación buena. Y lo más importante, nosotros vendemos para el área de New York y, toda, y todos los condados que alcancemos, Providence, Long Island, Connecticut, pero vendemos para República Dominicana y no solo la región del Nordeste. Este, estamos teniendo abarques a Punta Cana, Puerto Plata, porque cuando tú haces radio y televisión en New York, New York City, específicamente la ciudad de New York, eh, pasa que, por ejemplo, los dealers, los rencars, las discotecas, los proyectos turísticos, quieren proyectarse allá claro. porque sus consumidores están sí, allá. Sí, claro. Entonces el mercado como que yo he acaparado. Los, bueno. los, los contactos, eh, con esas figuras que vemos nosotros en las redes o sí. damos seguimiento, mm. que tú logras obtener buenas entrevistas. Mira, lo que pasa es que yo, eh, las redes sociales son un, un, una bendición para quienes la saben usar. Entonces, trabajamos mucho con, con las redes sociales proyectando y eh, cuando tú proyectas, entrevisté a Víctor Puntiel hoy, pero yo, yo te proyecto Se mañana. Explotan, claro. Te exploto mañana ah, oh, con las yeah. redes de una forma que a otra figura le puede interesar. Oh, pero me gustaría que sí, me proyecten. Sí. como le dan, Oye, pero claro, qué chulo. Claro. Te tiran al DM. Sí, sí. Pero si no, yo le tiro la figura al DM. Sí, que ellos sí, te sí. leen. Claro. Entonces, el contacto. Por ejemplo, el, el miércoles, antes de yo venir acá, porque te vienen, uno, eh, hicieron el programa el, el equipo, los muchachos. Eso te iba a decir, que el equipo que tú conformas. Sí, ese, los esa, demás esa, conductores, que te voy a hablar de ellos. Yo entrevisté a Henry O'Neill, que es el, el dominicano que fue electo sobre mil jóvenes eh, para Televisa como actor dominicano. Nosotros contactamos a Henry O'Neill, hemos contactado eh, las figuras de Telemundo, incluso tenemos uno del equipo de nosotros, del, del staff de conductores, es Edison Oportus, que es un talento de Telemundo en la ciudad de New York y él, es co-conductor de nosotros mm. en Ritmo New York Radio. Y también está un Franco Macorizano, que es uno de los muchachos que... de los fashion bloggers más destacado y más, ahora mismo más, como vi, mejor visto en la ciudad de New York, que es uh, Merlin Hapson. Es Franco Macorizano y es un fashion blogger exquisito. Entonces, tenemos como el complemento mi productora, que es puertorriqueña... Eh, eh, ¿Ha trabajado con Dari Yankee, con Don Omar en producciones de video y todo? Eh, eh, eh, ¿Es diario que se hace el programa? ¿Es semanal? Eh, ¿Y cuáles son los objetivos que tiene Yanira Jolín con este proyecto? Que de hecho ya es, eh, se ha convertido en un proyecto interesantísimo Ahí para, imágenes de para, parte la, del para la comunidad. Así. <ríe> sí, mira, este, Ritmo Yo Radio sale todos los miércoles de 5 a 7 que eh, hora eh, de, de acá eh, de, de, de República Dominicana entonces sería lana 4 ¿cómo de, funciona? De cinco, de cinco a es como una hora diferente de 5 a 7 allá y de 6 a 8 acá sí. en horario de invierno hay parte de los invitados mira, algo bonito que tenemos es que cada vez que un talento local va a Estados Unidos nosotros lo invitamos y lo proyectamos han pasado casi todo ha estado Magelín Duarte, Oliver Mata, Yocari Capellán ha estado eh, Carmen Melco, Carmen Rosa, que es una maquillista, una artista del pincel de acá. ¿Quiénes más hemos tenido por allá? William García, también he estado, políticos. O sea, nosotros siempre tratamos de, de que la gente de acá se sienta con una buena bienvenida. Entonces, miércoles de 5 a 7 y el objetivo de la producción que tú me preguntaste es, más que todo, destacar el, el talento. Cuando invitamos a la gente de acá para proyectarla, allá, queremos que la gente de New York conozca que aquí tenemos buenos talentos, que aquí tenemos gente que hace buena radio, que hace buena televisión, que hace cosas maravillosas. Los de allá, el objetivo nuestro es explotar esos talentos de Telemundo, Univisión, gente buena de la radio, de la X y de todos lados, que, que se sientan que la gente, que los productores de New York, de radio, de televisión, les estamos dando seguimiento. Entonces, aparte es un objetivo profesional Es estar vivo Estar en el aire Que la, la el, gente sepa que estamos haciendo ¿Tiene que eh, que sea eh, Por ejemplo, más de una vez a la semana Proyectar una No, no no, no, no, no, pero es que una hora, una vez a la semana Yo trabajo cuatro el, días, el, Víctor, el, el, el, el, pero ya yo tengo 20 años en esto, ¿tú quieres que yo trabaje más diez? Tengo un infarto no, Yo te no. digo que la, la, la radio en, Online, principalmente la radio Online en la ciudad de Nueva York Ha crecido eh, tremendamente O sea, el, el, los oyentes y, porque ya no es oyente, ya es visual también. Sí, a nosotros Eso. nos ven y nos escuchan. Lo que pasa es que como la ciudad va tan rápida, entonces es eh, una estrategia muy buena de que si tú estás en el teléfono en tu casa descansando, no tengas que ir a la televisión o tengas que ir a encender un radio, que ya tú enciendes un radio, bueno, Bluetooth para escuchar sí. la, la radio, lo que, reproducir una... Entonces, nosotros también estamos eh, a través de BonchesLatino.com, a través de nuestro Instagram, en vivo siempre los miércoles live y las reproducciones, a través de YouTube y el app de BonchesLatino.com, tú la puedes descargar en tu teléfono. Entonces, es fácil si tú quieres, bueno, vamos a ponerlo a través del app. Mm. ¿Quieres vernos? Nos ve por todas partes. Entonces, es como un comodismo para el público. Logró y Jolguín lo, lo que quería alcanzar, con este proyecto, porque fíjate que eh, fuiste combinándolo hasta llegar donde tú querías. Tienes ahí tu, tu espacio, es dedicar en cuerpo y alma a la producción y entregarte a él. ¿Logró ni lo que querías? No, no, realmente no es un logro personal del momento. Es un logro, eh, como te digo, de tiempo. Siempre la gente quiere más. Yo quiero más, quiero hacer otras cosas. Evolución, evolución. Evolucionar totalmente. Pero esto es un logro, eh, como te digo, de que puedo señalar y puedo decir, bueno, esto estaba dentro de mi meta y está. Pero hay muchas cosas más por lograr. Porque tú trabajaste, lo acaba de decir, para crear la, pata, la plataforma, la, la creaste y ya te puedes de manera eh, tranquila dedicarte a ese proyecto y ver lo que pasa. Sí, ¿Por? efectivamente. ¿Qué? Definitivamente fue un proyecto diseñado, creado y soñado con mucho tiempo, eh, la ciudad de New York es un poco delicada. So, allí no podemos estar improvisando, se necesitan ciertos requisitos, cierta licencia, cierto, pues, ciertos sí, no, permisos, que yo cuatro años atrás no tenía la oportunidad de hacerlo. Un estatus legal que no me lo permitía, unas cuantas cosas. O sea, allí tú te debes de ir organizando. Entonces ya para lograr el, la licencia de, de, de ser el dueño eh, de un programa... ¿De una empresa? O una empresa? O sea, es una empresa, tú debes de reunir ciertas, eh, ciertos términos que ellos necesitan. Entonces yo creo que al completar esto debo de cuidar este proyecto, debo claro. de cuidar este bebé y no tengo la más mínima intención de descuidarlo. El hecho de yo estar acá promocionando, más adelante vamos a estar en otros programas, <coughs> es para que la gente sepa que estamos hablando de un proyecto conceptualizado, serio, serio y, con, y con una visión futura de que mis hijos puedan formar parte de este proyecto. Sí, ok, claro. ¿cuál es el objetivo fundamental que quiere Janine y Olguín lograr a través... De ritmo, ritmo New York Radio. Mantenerme en la vigencia totalmente. Yo soy una comunicadora desde los 13 años de edad. Yo soy una comunicadora formada. Soy una comunicadora que amo esto, que hago esto con respeto, que me gusta ayudar. Y el objetivo es mantenerme, sí, mantenerme act activa. Y A man mantenerme activa en vía de ascenso y Perfecto. dar la oportunidad, como siempre yo lo he hecho, porque ustedes saben que yo soy una... Una mujer eh, da, eh, que me gusta dar oportunidades en mis medios. Eh, Nash, la salió del programa Variedades del Domingo. Y hoy yo mismo veo a Nash, que inició conmigo a los 17 años. Y le dice: Tienes que hablar, habla. Vamos a la Y me dice: Pero sí, vamos, vamos, vamos. Y a lo entró conmigo a los 14 años, perdón, Nash, y salió a los 17. De la mano mía, yo la llevé al, al programa. Eh, divertido con Hochi, al casting divertido, mm. porque yo no podía estar, yo tenía 27 años de edad. Y el casting divertido quería una chica de 17 a 21. Mm. Entonces, eh, Carlito Reyes, que fue el productor de del, del reality, me dijo, eh, me gustaría que tú estés, pero tú y ley que no califican por la edad, que son las que me gustan de mm. San Francisco. Pues, tranquilo, yo te tengo la persona ideal. Entonces, nada surgió conmigo, salió de mí, todo. Ahí está Merlin, ahí está Edinson, hay muchos muchachos más, está mi hija, que yo le, do, le puedo dar la oportunidad de, de, de, de explotar. Y hay muchísimos talentos. Entonces, la meta es mantenerme yo tranquilita ahí en la cabeza y que los muchachos... Una fábrica, vengan, una fábrica de talento. Una fábrica que los muchachos... Óyeme, eso es lo ideal. Ustedes están aquí, pero debe de haber no, no, no, un, un espacio para el relevo. Debe de haber un espacio. Sí, no, claro, claro. O sea, por lo menos un día a la semana, denle la oportunidad a un muchacho joven. Que eso funcione, aquí eso aquí no todos hay. somos jóvenes. Sí, sí pero joven. joven aún. Ok, pero joven en el... Pero dile, dile que es joven, pero se sí, pasa. Sí, sí, sí, sí, el tiempo el, pasa. En el... En el, en el, en el, en el sentido de, de, sí, de la comunicación, sí, no sí. de la edad porque la edad no existe Yaniris sí, no, no, no, no sí. Olguín Ritmo New York Radio con nosotros, Yaniris parte de este espacio, nos ha sacado un poquito los pies No claro, yo, yo, claro, trabajo, producto, yo, yo, yo la defiendo de trabajo, esa, pero ¿verdad? dígame doctor, que yo nunca supe eh, proyectos y cosas <ríe> así. él es como de estos novios que se sí. Tenía sí más, después de que se ha tenemos amores Yaniris de verdad que nosotros agradecidos de que tú estés con nosotros primero en el país y claro. aquí en San Francisco de Macorís. Sí, promocionando... Acabo pero, de llegar, mojadito. Estaba sí, en una vacacioncita no, en las terrenas. Dilo, no, pero pero yo le, más bonita, por favor. Dilo, dilo, por favor. ¿Estaba en una vacacioncita? Me... ¿Y qué hiciste para sí, estar sí. aquí? No, no, llegué hoy, tempranito. Yo, yo desperté en las terrenas. Ella renunció a la buena vida. No, no, eh, terminé las la termi... terrenas Para estar aquí. Eh, Del gran amor. Eh, eh, sí, Amanecimos sí, en las terrenas y me hiciste moñito, mojadito y todo. Pero le llego a Víctor y a todo el público de Telenor. Oiga, bien, que quiero saludar y felicitar al público fiel de la gran empresa Telenor, de toda la región del Nordeste porque esto ha crecido de una manera eh, fastuosa y, y realmente me siento muy orgullosa de la empresa, cómo ha crecido, cómo se ha posicionado y esto no es fortuito, esto es el esfuerzo de cada uno de los muchachos yo siempre digo, los que están detrás de cámara para mí son tan importantes claro. como los talentos que están de frente y se merecen todo el respeto, la parte eh, la parte administrativa, ejecutiva, y yo creo que Telenor es como... La cosa ñoña de nosotros, ¿verdad? Yo siempre estaré para Telenor. Que buenas sí, Yanidi, Gracias, de verdad. Un día de este estaremos tanto serios como nosotros eh, desfilando por la alfombra de ritmo, ¿verdad? Sí, sí, vayan por la Ciudad enigmática. Y le hago un flyer espectacular, una promoción, todo bien eh, bello. Eh, para de, que esa, se... esa palabra es de fuera, eso Sí, no sí, vamos a, vamos, vamos a ir preparando, ¿verdad? El, el, el, el escenario. El, el escenario para nuestro desfile por ese importante espacio que es nuestro muy, muy y muy bonito y por supuesto bonito. que es de ustedes el y, espacio muy bonito o sea, se y es de todos los dominicanos de todos los franco Y nosotros te damos seguimiento sí así, mm -hmm. así. ay pero Yanile, a mí me encanta eso gracias gracias Yanili por estar con nosotros por venir y sacar este tiempecito para compartirlo con todo el público de contacto diario que es tu público y sigue siendo tu público gracias por estar con gracias nosotros gracias a usted y Contacto Diario se mantiene tan bonito y tan fresco como la mañana me encanta el contenido <ríe> Qué Yo bueno. lo sigo. gracias, gracias por, la por estar con nosotros y a ustedes decirle que se mantengan ahí porque al regreso venimos a compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy así que no le cambie que en breve regresamos gracias